Buenos días a todos y todas, los que estáis presencialmente y los que estáis en las redes. Eh, bueno, lo primero, feliz año, que es nuestra primera rueda de prensa ya con el año en curso del año 23. Esperamos y deseamos que sea feliz para todas y todos. Me acompaña mi compañero Suso Domínguez, que es nuestro candidato dentro de la formación de Zaragoza en Común. Ya sabéis que hace poquito llevamos adelante nuestras primarias y como estamos ya en la marcha hacia lo que serían las elecciones de mayo, me va a acompañar hoy en esta rueda de prensa de presentación de la tercera edición de los presupuestos participativos del barrio de Torrero. Así que, sin más, le cedo la palabra a Suso. Pues como bien dice Luisa, estamos aquí para presentar la tercera edición de los presupuestos participativos de Torrero. Eh, los presupuestos participativos, como bien sabéis, son una herramienta fundamental para la profundización democrática en nuestros barrios y en nuestra ciudad. Una herramienta que permite a los vecinos no solamente opinar sobre qué necesidades perciben o qué piensan que deberían hacer, sino sobre todo y más importante, sobre todo permite decidir a qué se destinan los fondos de la Junta de Distrito o, y, y además llevar un seguimiento de su ejecución y participar en la propia ejecución de los proyectos que se llevan a cabo. Eh... Pero más allá de esto, incluso también, los, eh, eh, los presupuestos participativos suponen una herramienta que, que permite tejer solidaridad y cohesión en los barrios, porque tal y como están diseñados, y Luisa os contará un poco más despacio, eh, sirven al diálogo entre diferentes partes, entre diferentes agentes, entre entidades, entre ciudadanos, que en un debate común y en una búsqueda común de alternativas pues van generando una visión propia del barrio y tejiendo redes de apoyo mutuo, de solidaridad, de conocimiento, etcétera, etcétera. Eh, por esto, tras el éxito y la importancia que tuvieron durante la pasada legislatura los presupuestos participativos a nivel ciudad, y después de, de la experiencia de estos dos años en el distrito de Torrero, eh, en el que han funcionado con, con mucho éxito, y hay experiencias tan interesantes como la oficina de asesoramiento energético, que, que podría ser perfectamente y que se ha pedido que sea exportada a otros barrios, eh, pues es por lo que llegamos a esta tercera edición de los presupuestos participativos, eh, que Luisa os va a contar un poco más despacio. Bueno, es un placer estar aquí contigo, sobre todo además porque Suso es vecino además del barrio de Torrero y con lo cual él es conocedor de ese proceso. Como presidente de la Junta de Distritos siempre he dicho que para mí ha sido realmente un placer poder trabajar en un barrio tan implicado, con una red ...y un tejido comunitario tan potente, y por eso, por la demanda que ha habido en el barrio, hemos conseguido hacer esta tercera edición. Vuelvo a decir que estos presupuestos son eh, abordados por unanimidad de la Junta de Distrito. Es decir, todos los representantes de los grupos políticos han votado a favor de que el 30% del presupuesto, del presupuesto de la Junta de Distrito es decir, en torno a unos 18.000 euros, se ha decidido mediante unas bases y con una serie de indicadores por los vecinos y vecinas. Para nosotros, esta tercera edición es un elemento de consolidación. Como bien ha dicho Suso, en la anterior corporación se llevaron a cabo presupuestos participativos a nivel ciudad. Tristemente, en este mandato no ha habido sombra de presupuestos participativos, que era una conquista que se había realizado, y nosotros, dentro de lo que son nuestras limitaciones en la Junta de Distrito. Digo limitaciones porque solamente ese 30% se recoge con relación a gastos de, de lo que serían actividades. No se puede ampliar esta prestación a otros ámbitos que son muy demandados, como por ejemplo el tema del urbanismo, pequeños arreglos en el barrio, etcétera. Pero, aun con todo, 30% del capítulo de gastos y de actividades decidió por vecinos y vecinas. ¿Quiénes pueden presentarse... A esta propuesta de presupuestos participativos. Todos aquellos vecinos y vecinas que, eh, y entidades, por supuesto, que declaren eh, que están insertos o tienen vinculación con el barrio de Torrero. Los presupuestos y proyectos que se presenten tienen como objetivo fundamental mejorar la vida de los vecinos y vecinas del barrio, que sean equitativos e igualitarios y que cumplan una serie de normativas que están en las bases que cualquier persona que ahora entre en el portal de la página web del ayuntamiento hay un enlace directo que nos lleva a lo que son presupuestos participativos de Torrero, donde aparecen las bases, las fechas, la convocatoria… Y se pueden presentar proyectos ahí lo veis ahora mismo en la pantalla que estén vinculados a temas de educación, cultura y redes comunitarias, medio ambiente y salud. El importe de cada presupuesto máximo son 2.000 euros por cada proyecto. No es obligatorio llegar a esa cifra, pero eso nos permite pues cuando menos pensar que si estamos hablando de 18.000 euros, pues por lo menos entre 9 y 10 proyectos pueden ser decididos por vecinos y vecinas. Vuelvo a insistir que en años pasados se han realizado eh, reuniones por parte de las diferentes entidades y se ha llegado a hacer proyectos colaborativos, porque nuestro objetivo en este sentido, y es un hecho diferencial, no es que estos presupuestos se conviertan como una convocatoria más, ...tipo subvención, sino que efectivamente, como decía Suso, haya colaboración y se generen redes. Por lo tanto, ha habido cooperación entre los diferentes proyectos. Por ejemplo, una experiencia de éxito que tuvimos en la anterior edición fue la realización de un proyecto con relación a la movilidad ciclista en el barrio, que tenía que ver con un tema de educación con menores, el tema también de reciclaje y eh, rehabilitación, arreglo de bicicletas, y se hizo en colaboración con diferentes entidades, tanto municipales como entidades privadas. Ese es el objetivo, la cooperación, más allá del hecho de competir en lo que sería una concurrencia competitiva que todos y todas conocéis. En cuanto a los detalles técnicos, pues las solicitudes podrán presentarse los días 27 y 28 de febrero y 1 de marzo, por correo electrónico en la Junta de Torrero, que es junta, arroba, eh, perdón, junta torrero zaragozaes y en persona en la serie de la Junta de Distrito, que es en el Centro Cívico, en la calle Monzón. Como estos detalles los tenéis en la página web, yo os remito a ella, porque cualquier duda queda ahí aclarada. Eh, después de esa presentación, la mesa técnica de valoración es la que dice que proyectos son viables, sobre todo porque... Nos hemos encontrado y el otro día, en la presentación pública de esta tercera edición, nos hicieron propuestas, pero que no entraban dentro de lo que es el capítulo 2, el de gastos de actividades. No obstante, como Junta de Distrito Sensible, esos proyectos que se han propuesto o, o que serían inicio de proyectos, los valoraremos, pero esa mesa técnica, como digo, ya decide qué proyectos son viables y luego hay una exposición pública que será del 14 al 20 de marzo. Eh, importante este año, como cada año vamos mejorando porque vamos aprendiendo, hemos decidido hacer una fiesta, una especie de feria de presentación de proyectos que será en la Plaza de la Memoria Histórica. Una feria donde los proyectos elegibles, es decir, los que se podrán votar después, podrán hacer una actividad de presentación al barrio. Nos parece muy importante en esa deriva de diferenciar entre lo que es la subvención de concurrencia competitiva y lo que es un proyecto colaborativo y además que los proyectos expliquen por qué, y de viva voz a los vecinos, creen que ese proyecto merece ser votado y ser elegido para mejorar la vida de todos y de todas. ¿Quién puede votar? Esta es una parte que a Suso y a mí nos gusta mucho porque… En esa propuesta de radicalidad democrática que suponen los participativos en el barrio de Torrero hemos realizado durante estos últimos años plenos infantiles y de adolescencia como una medida de intentar que la democracia sea real y las personas jóvenes empiecen a conocer esos rudimentos y en el caso de los participativos pueden votar todos los mayores de 14 años. Es una diferencia sustancial con lo que serían pues, las elecciones a nivel local y a nivel autonómico y elecciones generales donde ya sabéis que solo pueden votar los mayores de 18 años. Para nosotros es muy importante que los mayores de 14 años, muchos de ellos insertos en centros educativos del barrio, puedan valorar y votar propuestas. Y, por último, pues las votaciones, una vez que ya han sido validados esos proyectos, serán de manera online, eh, a través de la web municipal, en esa página que os hemos dicho, los días 21, 22 y 23 de marzo. Y, posteriormente, se puede hacer presencial, porque queremos evitar la brecha digital. Hay muchas personas mayores que quieren ir a votar presencialmente o personas que no tienen dispositivos electrónicos para poderlo hacer. Serían los 22 y 25 de marzo en la calle Monzón. Eh, y, con esto habremos terminado lo que sería la parte concreta de lo técnico supongo que a lo mejor Suso quieres comentar alguna cosa más no, especialmente insistir en lo que comentabas de, de, de la importancia de, de concebir los presupuestos participativos como un proyecto de cooperación y no de competición, es fundamental eh, no sé si hemos comentado pues eso que, que se han dado experiencias en las que eh, ha habido proyectos individuales de personas individuales del barrio que han salido adelante ha habido otros de colectivos pero que ha habido muchos que han sido mixtos o entre varios colectivos o entre personas individuales y colectivos, ¿no? lo cual muestra una, una... La, la potencia para tejer redes, para tejer comunicación entre las diferentes personas que participan, ¿no? simplemente. Muy bien, pues si tenéis alguna pregunta... Pues eh, como te he comentado, una vez publicados, eh, de, la exposición será del 14 al 20 de marzo en la Junta Municipal. Después las votaciones son 21, 22, 23 y el día 23 sería el último porque es el último día también de votación presencial. Entonces los colgaremos en la página web pero, vamos, como mucho esa última semana de marzo <coughs> serán ya conocidos porque además hay que dar pues tiempo a que se puedan ejecutar. Ahora mismo estamos con la segunda edición que ya está cerrada pero bueno, puede ser que haya proyectos que no se encajen solamente en el año sino que se vayan haciendo actividades a lo largo de, de este, del principio del 23. Pues lo mismo nos ocurrirá con el 23, que a lo mejor el principio del 24 todavía se están desarrollando, todavía no sabemos, pero claro, hay proyectos que, por lo que sea, pues pueden ser que se retrasen. A veces había alguno que tenía que ver con acondicionamiento de patios escolares, con algún tema de alguna cosita así concreta que a lo mejor se ha retrasado porque no tuvimos el permiso correspondiente, porque son intervenciones en la vía pública, pero bueno. Finales de marzo ya se tendrá el conocimiento de los proyectos elegidos. ¿Sí? ¿Hay tiempos determinados para que los proyectos se lleven a cabo? Sí, el, el, el grado de, de ejecución tendría que ser a finalización de, del año. Pues 31 de diciembre en el 23, 31 de diciembre en el 24. Hay proyectos que se acaban antes porque, claro, como decía Suso, hay proyectos que son de, de corto recorrido porque son intervenciones muy concretas, que además no tienen por qué llegar a los 2.000 euros, pero hay otros proyectos, por ejemplo, que sí que estamos viendo, como ha dicho Suso, la oficina de asesoramiento energético que realmente no lo decimos nosotros, sino que los datos de afluencia a las sesiones que se producen en el centro cívico, que es la asesoría en concreta que se hace eh, todas las semanas, dos horas, eso va a terminar cuando termine el ejercicio, pero, lógicamente, estamos teniendo una demanda muy interesante. Pero, vamos, sí, fecha 31 de diciembre, que es cuando, lógicamente, tenemos que cerrar las cuentas de la Junta de Distrito, porque esto no deja de ser dentro de lo que es eh, la partida económica que tiene la propia Junta. Sí. Bueno, pues nada. Muchísimas gracias y os animamos a que extendáis la información porque es una vía interesante de participación. Gracias. Muchas gracias.